Hola peligrosillos y peligrosillas, os traigo aquí un nuevo vídeo para el canal de esta vez y hoy os quiero comentar una cosa, ahora os preguntaréis Alberto, ¿por qué has borrado, por qué has borrado algunos vídeos? y es porque um, mucha gente, no, no de Youtube, sino que en el colegio, donde sea siempre piensan que soy muy muy pequeño, porque, porque piensan porque al ver mi cara piensan que soy un niño pequeño por, por un retraso fisiológico y mental y pues no, no me hace no me gracia. Entonces a partir de ahora voy a estar tratando de tapar la cara en los directos, en vídeos y pues intentaré no grabar mi cara, sobre todo en vídeos porque no, no me siento cómodo con la gente que me que piensa siempre que soy un niño pequeño y que eso es solo rollo chino y a ver, yo solo tengo 13 años pero la edad no importa, lo que importa es la intención entonces yo, en, mi intención es hacer vídeos para que vosotros lo veáis y, y disfrutéis pero mi intención no es causar ningún problema por edad ¿vale? Eh, por esa razón quiero pediros si alguien tiene una